Piscis, bienvenido bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral El espacio donde es nuestra intención entregarte el día de hoy tu guía para el alma Del 23 al 30 de septiembre, recuerda suscribirte al canal Es muy importante para nosotros puesto que de esta manera podemos llegar a más almas a través de ti como canal de luz Activa la campanita y dale like Déjanos tus comentarios, también nos encanta sentirte cerca. Piscis, vamos a comenzar con esta guía para tu alma. Déjame, te voy a poner por aquí. Del 23 al 30 de septiembre y hoy estamos acompañados de estos maravillosos seres elementales, las hadas. Me pongo en total disposición y te invito a ponerte en total disposición para recibir estas, estos mensajes, estas palabras deseando que encuentres la paz, la tranquilidad y los pasos a seguir para que avances en este camino de evolución, de trascendencia. Gracias, Pisces. Recuerda que esta es una guía general para tu alma, por lo que puede o no ajustarse totalmente a la vida como la estás viviendo en estos momentos. Y eso también depende mucho de la vibración en la que te encuentres. Por otro lado, es importante hacerte mención de que esta guía no es adivinatoria. Aquí no te vamos a decir tu futuro, sino que te vamos a decir tu presente que hay que sanar para que puedas tú mismo, tú misma avanzar en este camino de evolución y trascendencia. Puesto que decirte tu futuro sería limitarte a todas aquellas infinitas posibilidades que el universo tiene para ti y que es nuestro deseo las vivas, las experimentes y las descubras piscis en tu presente tienes a las hogueras de San Juan, el arcano número 20 que es el juicio ahorita lo vamos a detallar aquellas situaciones que te llevaron a vivirte de esta manera en estos días tienes el as de oros boca arriba aquellas resistencias que es importante observes y sanes tienes al rey de oros boca arriba las sugerencias que el día de hoy te hacen las hadas para que sanes esas resistencias para que avances en tu camino del alma tienes el 3 de oros boca arriba esta, esta energía está muy mm, enfocada Pisces en la, en la parte material estás muy enfocado en, en esta parte material en el deber ser posiblemente en estos últimos días hayas tenido que dejar algunos negocios algún empleo que te generaba de cierto modo estabilidad el regalo que te hacen, mira, cierras con siete de oros de cabeza. Si te das cuenta, tienes el elemento material, el elemento tierra muy fuerte en esta vibración, en estas cartas. Y en tu presente tienes el juicio y nos indica que estás como en este momento... Atrapado, atrapada en el deber ser, en las creencias antiguas, en el sistema Que si bien es cierto no estás cómodo o cómoda Te está costando trabajo romper esos paradigmas Salirte de la caja Y entonces empezar a ser tú Esto sucede porque durante estas dos últimas semanas, posiblemente este último año, es importante que comprendas, Pisces, que estás en una etapa de finales, ¿ok? Una etapa donde hay que cerrar muchos ciclos, hay que cerrar eh, aquellas emociones o aquellas experiencias, que de repente te mantienen en ese deber ser, ¿ok? Pisces, sobre todo porque eh, has estado viviéndote en situaciones en donde te has sentido un poco seguro, segura. Sin embargo, en esta seguridad también hay cierta sensación de incertidumbre, de no estar contento con lo que estás experimentando. Es positivo, todo esto es positivo, piscis. Sin embargo, sí es importante que comprendas esto. Estas situaciones que estabas viviendo en el, en el pasado Te mantenía en un estado favorable, sí Un estado, digamos, de comodidad como, Estabas como en esta zona de confort Sin embargo, hoy la vida te dice Es un momento de darle rienda suelta a la vida De concluir aquello que te generaba confort Para que entonces... Externes ese potencial que tienes Para que entonces eh, Te vivas de una manera Más genuina, más tú Más fuera de esa cajita Del deber ser Hay resistencias A lo nuevo Hay resistencias a Experimentarte en esta situación Como de soltar esa idea ilusoria del éxito que aprendiste, que creíste que estabas viviendo, y sí, en algún momento lo, lo, lo experimentaste, sin embargo, eso te llevó a vivirte en una zona de confort, y ahora te dice, no te resistas a salirte de ahí. El éxito en realidad no se trata de las metas que hayas logrado, sino de cómo disfrutaste el camino. El Rey de Oros te recuerda también... Que en esta vida no hay garantías, es decir, nada es seguro, ¿ok? Y ante esta inseguridad, la aventura es lo que requieres empezar a vivir, Pisces. No te ates a un empleo, no te ates a una relación, solo porque allá afuera aprendiste que requerías o que debías ser así, sino conoce nuevos horizontes, nuevo en, en, en otras etapas de tu vida, esta carta del juicio te informa o te indica que estás concluyendo una versión vieja de quién eras. Te invitan con el rey de oros a mantenerte fiel a ti mismo a ti misma. Salte ya de esa zona de confort. No es, no es sano quererte quedar en esta... En este lugar, cuando la vida te presenta una infinidad de posibilidades para que te experimentes en tu versión más amplia. No te resistas a ese cambio. La recomendación que te hacen con este 3 de oros, Pisces, Es que recuerdes que en donde hay que arraigarse, más que en una zona de confort, es en el amor, el 3 significa la trinidad, es en el amor a ti mismo, el amor a los demás y sobre todo el amor, la confianza y la certeza en esa compañía del ser superior en el que tú creas. En lo que hay que arraigarse es en esta confianza y en esta certeza de que ya vives en abundancia Y que una vez que integres esa, ese sentimiento, ese agradecimiento Que te mantengas en agradecimiento total y, y momento a momento Te darás cuenta que la abundancia no solo viene en las formas materiales ¿ok? Estás como muy enfocado en el tener, tener, tener, tener te has olvidado del ser un poco y hoy te invitan a ser tú mismo, a integrarte en esta trinidad como un todo y entonces a ser testigo de esa abundancia que se presenta en infinidad de opciones para tu vida. es muy importante que sueltes estas ganas del tener más que, del ser más que otros, puesto que de esta forma, de esta manera, al soltarte de esa necesidad de cubrir una personalidad fabricada de la sociedad y que no existe, Entres en ti mismo En ti mismo, en ti misma Y entonces salgas a la luz No estás solo, no estás sola Hay sentimiento de soledad de repente Pisces, y te dicen, no estás solo Hay tres poderes Hay tres Partes en ti que no estás reconociendo Que te llevan a creer Que estás separado del universo Y de las demás personas Y hoy te recuerdan, no Eres uno con todos Encarna aquello que quieres recibir en general en tu vida Y con este 7 de oros De cabeza Es la recomendación, la llave, el consejo Que te dan finalmente En esta vibración general Ahorita vamos a ver eh, La parte del dinero y también la parte de las relaciones Que estás vibrando en estos momentos Sin embargo con este 7 De oros te invitan las hadas A recordar que no todo en la vida Está enfocado en lo material y en el trabajo O en, o en emplear toda tu energía en actividades que te separen de los demás Te recuerdan con este siete de oros Que no te olvides de darle atención a cada aspecto de tu vida, que no olvides o dejes de lado aquellos aspectos personales como tus relaciones de amistad, de pareja, con la familia, contigo mismo, te invitan a, a consentirte, a darte un tiempo para ti, irte a una spa, darte un masaje, viajar, estar contigo. Es importante, Pisces, que cualquier situación que pareciera densa en estos días que, que, que van del 23 al 30 de septiembre, no quieras como huirle, como esconderte, no, te piden ser responsable, tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida, afrontar cualquier situación que se presente con la firme convicción de que cada proceso, cada experiencia que vives... Te está empujando al siguiente nivel de conciencia. Es como si te quitara lastres y te llevara a, a un peldaño más sin cargas. Pero es importante que seas responsable y afrontes. Aceptes lo que es tu responsabilidad. Respetes y reconozcas tus propios límites. Trates de no vivir en el estrés, en la tensión. En esa ansiedad que te genera querer tener más y más y más Y vivas el presente Es momento Pisces de meterte a, totalmente a vivir el presente Viviendo el presente es como se van a impactar tus finanzas de la siguiente manera Tienes cuatro de oros en tu presente en la parte económica Hay mucha mucha necesidad material Ten cuidado, Piscis. Si te enfojas en lo material, puede ser que estés cayendo en el riesgo de perder lo que realmente vale la pena. Aquellas situaciones que te están llevando a vivir de esa manera, tienes el 4 de espadas. Y finalmente, te recom la recomendación para la parte económica tienes el 3 de bastos. Con esto... Con esto quieren decirte, primero, mira, quiero mostrarte, se ha terminado la velita verde que está representando la parte de la vida, del disfrute, del gozo, de, de, de la parte natural en tu vida, ya se terminó y esto nos indica que de repente estás olvidándote de lo que es verdaderamente esencial, ok, entonces date un tiempo para ti mismo, para ti misma no todo en la vida es trabajo, ¿ok? con esto te dicen que en la parte económica la estabilidad está garantizada, Pisi, siempre y cuando no, des, no descuides las partes importantes de tu vida hay equilibrio económico Esta economía que estás viviendo en estos momentos te está permitiendo, no lo has visto Piscis, pero te está permitiendo darte esa oportunidad de disfrutar aquellos detalles que estás descuidando. Es importante que, que, que te permitas disfrutarlos, que te des ese tiempo, que quites el estrés de que, ge, que se genera por estar enfocado en trabajar, trabajar, tener, tener, tener. Como aquel avaricioso, ¿no? Que, que se olvida que tiene familia, que se olvida que tiene pareja y está enfocado en, en tener más y en hacer dinero y, y no se da cuenta que poco a poco se están alejando de él aquellas personas realmente importantes en su vida. Sobre todo porque este cuatro de espadas nos habla de que posiblemente se presente en estos días algo.